Acá la única que baila bien es Joaquín Pero no me salió, salió pidiéndole pues, pues, No salió, no salió perfecto no, no mueven el esqueleto no, Todo no. un día longué para que digas <risa> <Esto salió, risa> Excelente Aún no estudió día hoy me parece No, no lo bueno, no voy a sacar bueno Gracias no, no, por participar malas, no. Por participar para este concurso No, <risa> no, no, todavía no ¿Qué? <risa> Son malas <risa> bueno, Mejor ahora nos vamos con Brenda que nos va a enseñar Algo riquísimo van a probarlo. Vamos con vos, Brenda Gracias Lauri. la verdad que no se merecen probar este postre los chicos, pero bueno, mientras vayan practicando y después les digo si lo pueden probar o no, vamos a hacer una torta merengón, se llama así, es una torta helada, muy rica con muy pocos ingredientes y lo vamos a hacer en muy poco tiempo, que es fundamental en la cocina y nosotros para los adolescentes. Es fundamental el tema del tiempo Bueno, siempre estamos así, todos a las corridas Este postre es ideal para agasajar a nuestros amigos, a nuestra familia A quien ustedes más quieran Vamos a empezar Tengo crema chantilly, ¿sí? Y esto tiene que estar a punto, ¿sí? Tiene que tener una consistencia perfecta Y le vamos a agregar merenguitos chiquitos Estos son los mini, la miniatura Muy lindos, también vienen de colores Pero vamos a agregar estos blancos Vamos a agregar todos los merengues una buena cantidad oh, qué bueno que bueno que está? Sí. Y acá tenemos nueces También vamos a agregar un poquito O oh, almendras pueden agregar Lo que sí, ustedes sí, más sí. les guste muy bueno. Y mira, ¡Ah! muy chips rico Si un poquito, sí, sí, sí, sí, sí, así. Igual ¿Sí? les dejo para los chicos Algún porque vez. ya me estuvieron agarrando como siempre no, son todos míos <risa> no, no, obvio. Bueno, vamos a no, agregar sí. una parte de esto También pueden ser eh, chips blancos ¿Sí? Así que vamos a mezclar estos ingredientes Que son una bomba impresionante, le mm, sí, gusta, ¿no? Me a mí encanta. me encanta la crema y toda la combinación de estos ingredientes, queda espectacular. Qué Muy bien, vamos a mezclar todo bien y cuando ya lo no tenemos una preparación bien homogénea y tenemos todo bien integrado, lo vamos a colocar en un molde. Este molde es de media caña, pero pueden utilizar cualquiera que ustedes tengan en casa, es lo mismo. Uh -huh. ¿Qué tiene? Papel film, pero antes le vamos a poner un poquito de agua. ¿Para qué? Para que el papel film se adhiera... Y no se nos vaya despegando ah, Y copie perfecto. bien la forma del molde uh -huh. ¿sí? Vamos a agregar una parte Mira, te acuerdas? Agregamos oh, una bien. parte Ahí qué bueno. Otra cucharada por acá ¿Por qué agregamos la parte y no agregamos todo junto? Porque uh -huh. le vamos a hacer un corazón de dulce de leche ¡Ah! Muy corazón rico de dulce de leche. <risas> ah, no, no me sí. imaginaba Muy bien, ahí Tenemos una manga con dulce de leche repostero uh -huh. Me voy a correr esto por acá. Y le vamos a poner dulce de leche. Una muy buena cantidad. Uh, pero mucho. Mucho. A mí me también. encanta el dulce de leche. Sí, sí, sí. Muy Ahí está, rico. Apretamos un poco más. Muy bueno. Ahí está. Muy bien. Qué lindo. Un poquito. Y ahora vamos a terminar con la parte de arriba. Sí. Vos. No, no. Sí, no. vos, Laurita. Vamos. A ver. <risas> Dale, anima, Por favor. ¿eh? No, tenés que, ¿por qué temerle? ¿Cómo? Chan, chan, chan, chan. No sé quién es peor ¿eh? Perfecto. Agustín, muy bien yo? No, sí. vos lo Ahí Perfecto. está, ponele otro porque si no se va a esparcir todo el dulce de leche. Dale. Muy bien. Así lo así. van a completar. Perfecto. Y lo van a llevar al freezer. Aproximadamente dos horas más o menos. Hasta que esto quede bien compacto. Porque si después cuando lo saquemos se nos va a derretir si claro. tiene una buena sí, calidad. Vamos tratar de ponerle de todo, todo, todo, todo. Sí, todo, todo. Bueno, vos bueno, ahora. Bueno. Sí, okay. quedate tranquila. Que este, acá está. Es la, no hay la problema. Prueba, ¿viste? Ahí está. Muy bien. Vamos a agregar esto que y queda acá. <risas> Qué rico. A propósito Muy... me parece que sí, puede. Creo que sí, un poquito introduce ahí. <risas> ¿Y visto? Ahí está. Vamos a hacerle una buena base y que llegue bien a todos los bordes. Uh -huh. Ah bien. Y así bien, bien, bien. lo van a llevar al freezer Yo lo voy a dejar acá por un lado Porque les voy a mostrar Cómo me quedó en el terminado ¿Se acuerdan que yo lo estaba decorando? Sí Bueno, lo pueden decorar con chocolate en rama A ver, acá tengo qué charlotte Así que vamos a servir las porciones Voy a agarrar esta patulita para ayudarme sí, que me Miren que linda ah, Si sí tenemos una nueva cocinera Acá, bien quieta, ¿no? no sí, se sí, está buena porque no te no sé. inquieta Vamos a retirar una porción A ver... Ahí está Uy, miren lo que es Impresionante mm, Qué bueno que está, Ahí eh está, vamos en a agarrar lo... otra Mira el a corazón de dulce de leche quedó. ¿cómo les va? ¿Qué Hola, haciendo? chico, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Todo Esperé bien? Espera que Fali, nomás que no estuviste en la cocina cocinando qué? Pero ¿Qué más, hicieron? nos salvamos, chicas Esa sí, sí, sí, es mala médico. onda que te estamos tirando Miren esto ¿No les tienta? Sí no Ahora, no mientas. Eso no me planta eso me tienta. Miren. Necesito recuperar la energía, frendame algo no de comer, por favor. Uh, Estoy uh. muerto, Después la nota que van a ver ahora. Que me es, encantó, me ¿eh? En de, ah, la este, nota. Sí, sí. ¿Sí? Para, antes hoy... de ir a ver la nota, ¿Qué? yo quería contarle a los chicos, negociar un poquitito. ¿Qué? Porque vos me estuviste contando de qué va a ser la nota, ¿no? Un poquitito, a ver, de qué va a, va a ser. Para la para nota caídas, ¿no? ¿No te tiré Para paracaídas, ¿no? para ah, caídas. No lo sabemos. A ver, mírame. No lo sabemos bien, para, Perdónenme, yo no le puedo mentir a mi gente para mí es que A bien. mi gente no le puedo mentir Vamos a negociar yo... con los chicos que están allá Chicos, madre? a ver, ¿ustedes ah. creen que Agustín se pudo tirar del paracaídas? Agustín del paracaídas Y mira, conociéndolo, seguro se tiró primero en la fila, seguro Sí, bueno, sí. bueno sí, que, que, sí, para, sí, para poder que sí. si Agustín se tiró en paracaídas Vamos a ver este clip y lo vamos a desafiar ah. saltar al vacío no es algo que puedan contar muchas personas hoy te propongo un deporte extremo en donde saltar a 4000 metros de altura es sencillamente genial es un deporte breve pero muy intenso y con mucha adrenalina los elementos necesarios para realizar este deporte son abrigo, calzado que proteja los tobillos, casco y gafas bueno, estamos listos para comenzar con mi primer clase de paracaidismo Estamos acá con el instructor Marcos Que me va a enseñar cómo tirarme del avión y sobrevivir en el intento Marcos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien Estamos ¿no? listos para tirarnos, ¿no? Ya ah, estamos en el avión, vamos derecho y para abajo Así de simple Fácil. Casi, pará, ponete el casco ah. Guante porque va a hacer frío Y el relojito que te va a marcar la altura Acá vamos a tener el paracaídas principal que es el que vas a abrir simplemente vas a tirar de esta pelotita vamos a sacar con este tapito y eso va a abrir tu paracaídas en caso de que falle el paracaídas vos tenés un equipo de emergencia sí. sí. que tranquilo que tiras de esta manija cuando sientas miedo y se abre otro paracaídas esto se llama cypress y es un dispositivo que en caso de que vos tengas algún problema te desmayes o pases a la altura de apertura sin abrir tu paracaídas lo hace por vos este va a ser el dispositivo que va a llevar mi nombre el dispositivo en caso de desmayo perfecto me encanta Luego de los 10 segundos de haber realizado el salto, un paracaidista puede alcanzar una velocidad de 200 a 250 km por hora. Luego, realizan caída libre hasta los 1200 metros de altura, donde abren su paracaídas. Cada movimiento de tu cuerpo va a afectar mucho la velocidad a la que caigas y tu desplazamiento. Con lo cual te voy a pedir que te pongas en esta posición, sí, con tus brazos levantados y tus piernas hacia arriba. Esa es la posición, mirar el ojito. ¿Estamos en altura? Sí, sí, sí, ya tengo que tirar el paracaídas bueno. porque... Ahora lo que vas a hacer, va a ser con esta mano tomar la apertura de tu paracaídas que va a estar ahí en esta posición Tirar y soltar La sensación de estar flotando es inexplicable, hay que vivirlo Ahora lo que voy a hacer, Vas a mostrarte cómo vas a subir y salir del avión Es importante que en la salida del avión estés concentrado Podemos estar saliendo del avión a 140 km por hora Vamos a agarrar de la puerta de acá sí. Vamos a buscar esta manejita acá okay. Y vamos a salir suavecito calcula que hay mucho viento a esta altura Estamos a 140 km por hora y a 3.000 metros de altura No te asustes Vas a sacar tu manito acá Tu pie al, al step ¿sí? Y vas a caminar hasta acá Una vez que estés acá Simplemente te vas a soltar y te vas a ir para atrás mirando el avión Si listo, nos vamos a saltar, así de una. Sí, no, me, no me afloques ahora. Una pregunta. ¿Y cuánto tardamos en, en, en subir? 28 minutos y estamos a 3.000 metros de altura para listo para saltar. Es decir, tengo 28 minutos para replantearme en la cabeza si me quiero tirar o no. Eh, ¿no? no. Chicos, ahí estoy, ahí voy, ¿eh? ¡Cómo ¡Uh! bueno lo que trae esto, Dios! ¡Impresionante! Chicos, ves? Está yendo muy rápido el reloj, está yendo muy rápido, está yendo muy rápido, se abrió, ahí está, ahí está, ahí está, y ahora como no no y ahora que hago! ¡Ay! Igual, ¡Está bueno! ¿eh? de acá se ve me dijo que eso lo iban a editar me dijeron que eso lo iban a editar me dijo que no, lo iban a estar me dijo que eso lo iban a me dijo que eso lo iban a me eso no, que que bueno, gracias, Agu. Sabes qué? Eh, si quieren ver esta nota eh, alucinante sobre el paracaidismo, la van a poder ver en nuestro Facebook o en, en utilísima.com, así que los esperamos. Y nos vemos en el próximo programa de Mundo Team. Besos muy grande. Chao.